En Australia llegué en noviembre del 2017, estuve primero en Sydney y ahora llevo tres años en, en Adelaide. Adelaide es como un pueblo grande, una ciudad pequeña. Todo está como a 20 minutos. Es súper cómodo, no tienes pena tráfico, tienes de todo. Tienes todo tipo de restaurantes, festivales, breweries, wineries. Hay un food and wine lifestyle que me encanta y luego aparte tienes playas espectaculares. O sea que cumple todo lo que me gusta y lo que disfruto. Bueno, realmente la función del colaborador es contactar con el estudiante antes de que aterrice en Australia, ¿vale? Para tener contacto, un contacto cercano con él o con ella y que se sientan cómodos, que te pregunten todas las dudas antes de llegar y ayudarles a preparar y organizar su llegada. Entonces, una vez aterrizan, nosotros los atendemos entre las primeras 24 o 48 horas. Quedamos con ellos en la ciudad, vamos al banco juntos, les ayudamos a abrir la cuenta bancaria, a pedir la tarjeta de débito, a sacar la tarjeta SIM del teléfono, la tarjeta del tránsito les ayudamos un poco diciéndoles consejos aparte sobre el currículum, dónde buscar trabajo, dónde buscar eh, accommodation, eh, un poco pues ubicarlos en la ciudad y contarles un poco eh, dónde está cada cosa. luego también ayudo con la renovación de visado a todos los estudiantes que ya están un short que quieren renovar su visado ampliar su curso de inglés o estudiar un certificado 3 o un certificado 4 un diploma un diploma pues yo les ayudo en la búsqueda de presupuestos de escuelas en todo el proceso de la renovación de visado luego también me encargo eh, de organizar los eventos que hacemos normalmente entre dos o tres eventos mensuales y en trabajar todo con todo con natalia que es la otra colaboradora de adelaide para atender a los estudiantes y a que ninguno les falte nada y que nos tengan siempre a nosotros como punto de de referencia en el estado para cualquier cosa que les surja que los podamos ayudar con cualquier duda a veces tienen dudas con los lease agreements o tienen dudas con un contrato de trabajo o les revisamos el currículum les ayudamos a preparar un buen currículum para buscar trabajo les orientamos date cuenta que hay muchas personas que son muy jovencitas y es la primera vez que salen de casa otros que ya vienen con más rodaje pero siempre nos tienen como un punto de referencia y como imagen cara eh, visible de youtube proyecto en el estado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 yo siempre aconsejo que el estudiante llegue por lo menos y tenga 7 días entre 7 y 10 días de alojamiento en un hostal en esos 7 primeros días ellos tienen tiempo para empezar a buscar otro tipo de, de alojamientos habitaciones apartamentos ir a visitar eh, me entiendes las propiedades porque es muy importante siempre ir a visitarlos antes de hacer cualquier pago o antes de aventurarse y asegurarse de que lo que lo que van a elegir les gusta vale y que se sientan bien entonces si sí, normalmente les recomiendo que vengan mínimo con 7 días de, aloja de alojamiento en un hostal y luego luego ya que en sus si hipérridas se pongan a buscar un alojamiento definitivo. Cuando les aconsejo también para buscar eh, alojamiento, primero tienen que decidir si lo quieren más. Los latinos normalmente quieren estar más cerca de la playa o entre la playa y la ciudad. Pero lo más importante que les recomiendo, como no van a tener coche, es que siempre busquen que haya buenas conexiones o que esté cerca de las vías del tren, del tranvía o de conexiones de, del autobús para que les sea más cómodo llegar al centro de la city. Mucha gente aparca fuera de la city y luego se acerca en tren o en tranvía porque es muy caro aparcar en la ciudad. Pero yo tengo estudiantes que han llegado y aterrizado ya con trabajo tienes estudiantes que son más activos y se mueven mucho más, pero yo sí, sí aconsejo un poco que empiecen a, a mirar las plataformas con anterioridad, a ver qué oportunidades hay, hay gente que quiere trabajo más cualificado de lo suyo, de, hay gente que no, porque la todavía no tiene el nivel de inglés suficiente, pero está bien siempre tener una composición de lugar y un poco ver qué opciones tiene y más también, por ejemplo, ahora es la temporada alta, todos los restaurantes, hoteles sacan terrazas afuera, tienen que doblar personal, se paga mucho mejor, viene también la época de festivales, o sea que siempre es está bien consultar las plataformas antes de llegar. Yo creo que Adelaide, hay un concepto totalmente erróneo de Adelaide y equivocado, porque no es lo mismo ir de visita un fin de semana a vivir allí y a establecerte allí, porque Tienes muchas más oportunidades y yo creo que en Sydney y Melbourne obviamente hay menos menos eh, competencia y hay muchas más oportunidades de trabajo. Todos los estudiantes vamos en siete días, siete días consiguen trabajo, quien no consigue trabajo es porque está más relajado, se lo toma con más calma o es más tiquismiqui con el trabajo o porque todavía no se siente muy cómodo con el nivel de inglés, pero, pero sí, hay mucho trabajo, Todo, todos los estudiantes consiguen trabajo. Yo creo que el nivel gastronómico que hay en, en South Australia es impresionante, yo creo que es la capital del vino y de la comida en, en, en toda Australia. Eh, todos los festivales que hay, restaurantes de todo tipo, fine dining, restaurantes de cualquier nacionalidad, toda la representación de la comida asiática, comida afgana, etíope, bueno, el nivel de los restaurantes es muy bueno en South Australia.